Yo tengo que lamentar el conjunto de declaraciones que han pronunciado días atrás varios miembros del Ejecutivo del gobierno de Chile. Está claro que están muy preocupados.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 el norte diplomático, que anteriormente caracterizaba a la diplomacia chilena, este, amenazas al uso de la fuerza, desconocer el fallo, entrometerse en asuntos internos de Bolivia, en fin, hay una lluvia desorganizada, atolondrada de declaraciones de la diplomacia chilena, que lo único que hacen es mostrar eh, sus grandes problemas, eh, su preocupación, quizás ante la inminencia de una derrota catastrófica de la diplomacia chilena. Entre tanto, el canciller chileno Roberto Ampuero aseguró que en diplomacia nada se descarta, aunque remarcó que existe un límite y ese es su integridad territorial y soberanía. Así ratificó que no cederán territorio en ningún caso, en puertas de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya haga conocer el fallo de este proceso iniciado por Bolivia en 2013 para que obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar. La verdad no se la puede ocultar indefinidamente. Tarde o temprano, la verdad. Y la justicia siempre prevalece. Podrán pasar 50, 100 años, pero esa justicia prevalece. De ahí está esta agresividad del lenguaje de la diplomacia. Y nuestra respuesta no es la agresividad. Es la confianza, la tranquilidad, la serenidad de quienes tienen la verdad de su lado.